Y vamos a estar teniendo el tema allí en Juan capítulo 6, versos 45 al 47. Y el tema es vida eterna solo por creer. ¿Qué le parece? Vida eterna solo por creer. Y es que así es, mi amado. Mire, vayamos a la escritura para que podamos hablar mejor de esto. Allí en, en el Evangelio de Según San Juan, en el capítulo 6, del verso 45 al 47 dice así ahora en el 45 escrito está en los profetas y serán todos enseñados por dios así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él viene a mí Fíjense que qué interesante aquí juan nos está diciendo lo que el señor jesús mencionó en un momento dado escrito está en los profetas y serán todos enseñados por dios Así que todo aquel que oye ir al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Es interesante cómo cuando nosotros conocemos de Dios, vemos las escrituras, oímos al Padre y vamos a Jesús. Eso no es nada de religión, eso es de relación con Dios a través de Cristo Jesús. Dice en el verso 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este. Ha visto el Padre. Entonces, qué, qué interesante es, ¿verdad? Que nadie ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es desde siempre. Porque Jesús estaba desde siempre. Siempre ha sido junto con el Padre. El hecho de que vino de una manera terrenal fue con un propósito. Y eso solo para darnos vida eterna, solo por creer en Cristo Jesús. Vayamos al verso 47, para que veamos qué nos dice aquí la escritura. Dice, de cierto, de cierto os digo. Como diciéndonos, de verdad, de verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Palabras de Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Y mi amado, mi amada, ¿a poco tú no quieres tener vida eterna en el Señor? En este mundo, pues ya los 60, 70, 80, 90, 100 años... Muy pocos llegan arriba de los 100, muy poquititos son los que pasan de los 100 años. Tienes que morir, tarde que temprano, tienes que morir. Hay quienes, hasta antes de nacer, fallecen en el vientre de la madre. Hay quienes, al nacer, pierden la vida. ¿Y cuántos pierden la vida? De una manera, pues por andar en malos caminos o por andar haciendo las cosas que no se debían de haber hecho. Pero si tú quieres tener vida eterna, Tienes que creer en, Dios, en el Señor Tienes que creer en Jesús Tienes que aceptarle como tu Señor, como tu Salvador Si tú quieres tener la vida eterna Y estar un día con Dios Por siempre, por la eternidad Vamos a orar, ¿qué te parecen? Si tú nunca has aceptado al Señor Jesús ¿Te gustaría aceptarlo en este momento? Permíteme ayudarte haciendo una oración Tú sabes si la haces o no Yo voy a, a decirla Y tú, si la repites Con toda verdad Y con toda sinceridad Seguro que un día Vamos a estar en la presencia del Señor Y por la eternidad Vamos a ser bien franco, sé bien franca sé bien sincero, sé bien sincera Para que puedas hacer esa oración Con toda verdad Padre, le adoramos, le bendecimos le honramos, glorificamos su santo nombre Señor, en ese momento me voy a disponer A darles un ejemplo De cómo pueden hacer su oración Y tú le puedes decir así Señor mío, Dios mío Reconozco mis faltas, reconozco mis errores Reconozco que no he sabido hacer las cosas como es debido delante de usted Pero en este momento, escuchando y viendo este video Reconozco la necesidad de entregarle mi vida Y yo se la entrego hoy Abro mi corazón, Señor Entra a mi vida, pero cámbeme, transfórmeme, santifíqueme, Señor Para un día yo poder tener la vida eterna Esa que usted ofrece, Señor, desde su palabra porque yo quiero estar con usted, pero para ello Señor, cambie, transforme radicalmente mi vida, por la gloria del Padre en Cristo Jesús, aleluya, amén, amén. Si tú dices la oración, simplemente escríbenos y dinos, yo hice la oración y por fe, yo voy a la eternidad, bendiciones.